¿Cómo están? Bienvenidos Los saluda a su dios El escorpión dorado Esta serie de videos Que se han denominado El top 5 Del tamaño De la extensión De la personalidad Del escorpión dorado Sí, Son las pinches listas mamalonas Que les armamos güey, Porque eh, Ya tantos pinches años Del escorpión dorado De repente Hay cada pendejo Que eh, Escorpión ¿Cuándo subes a Panchito? ¿Cuándo subes a Lupita? No sé Y ya lo subí Chingada madre Entonces Porque soy buen pedo Muchas gracias Por pues, su colaboración Les armé unas pinches listas Temáticas Con los 5 videos Más vistos por ejemplo, de futbolistas A huevo, güey porque sí El dios del escorpión dorado ha tenido en su pinche asiento a Algunos de los futbolistas más pinches cabrones que existen En este pinche mundo mundial En este pinche país en específico Futbolistas y exfutbolistas Por preguntarle lo que nadie se atreve a decir Entonces, si ustedes están bien pendejos Y no los han visto, aquí le va el top 5 Para que comiencen con esos. Número 5 El chicharito El chicharito El chicharito el el chicharito El chicharito rito rito rito Cuatro millones Cuatro millones de visitas tiene el chicharito Javier Hernández y no mames Además de tener 4 millones tiene una pinche deuda de honor conmigo Que Yo no sé si te... Por ahí estaban diciendo que te faltan huevos Yo no... Órale pinche chicharo Hay que cumplir, miren lo que me prometió Oye, si ¿sí vas a ganarle a pinche Carlos Vela eh, goles? ¿Te sí de goles ¿Sí le vas a ganar La huevo. Una pinche apuesta si no le gano. Te rapas. No, porque Esto ya, sí, a ver, peor, pero cabrón, ya vas, Ahora se rapó por el no, pinche Diego otra vez. No, no, no, cabrón, no cabrón. Bueno, pero ahora va. te pintas de rosa los pinches pelos. Va. Bueno, no solamente hicimos esa pinche puesto Que perdió, por cierto Este, ya está jugando mejor el cabrón Porque ya quiere ir a Qatar, Entonces ya está bien jugando bien, verga ¿Cómo mames con...? No Mira, no te metas con el pinche chicharito No sé si vaya a ir, güey Pero de que les hace falta, les hace falta Porque la bola de pendejos que están poniendo Tampoco las mete Entonces, pues ya Mejor que metan al chicharito Que nos cae chido, ¿no, güey? Oigan culeros, quienes no hayan visto esto Hablamos de todo, hablamos de, de las chivas Hablamos de su paso por Europa, hablamos de sus polémicas Del pinche Diego Dreyfus De todo cabrón, así que eh, chútenselo Porque ya está disponible desde hace un par de añitos El chicharito al volante Lo que, que tienes de pinche récord ¿Es, es una losa pesada Para ti no. cabrón o sea, que el, el hecho de decir que todo el mundo está diciendo A ver si muy verga, a ver si supera eso, no. A ver si ahora sí mete gol A ver si ahora sí lo haces campeón la neta, la neta, la neta, es lo mismo Lo mismo que cuando no llegué a tener los 52 Es lo mismo, güey, es lo mismo Número 4 El conocido como el Tortas Como se traumó tanto, ahora es anoréxico No pinches mames, pinches Moisés pues este. O sea, cuando eras futbolista que andabas en chinga, güey Andabas acá con, como bolsita de licuado Y ya después ahora todo pinche atleta No pinches mames, Moisés Muñoz, como van las mentadas de madre. Bellas, eh, bellas. ¿Sí? Y pues cada partido es lo ¿Qué mismo. Qué chingón. qué es cierto que tú inspiraste el grito de. 4.2 millones de visitas, eh, liberando todo lo que tenía que decir acerca del pinche Club América. Sí, culeros, porque sí, fue de las últimas entrevistas que hizo cuando todavía estaba aquí en la pinche capital del país. Cuando el América estaba tan pendejo que este, solamente metiendo el portero adelante metían goles. Nada más así, pero platicamos de eso y más en aquella ocasión. ha bronzado, Ah, compulsado. Usted vende un portero pendejo, ¿no quieres no, no, no. no. El... Ay, sí. Con y este güey es me, no... eh. este me vengo gratis, ¿eh? Ajá, O sea, ¿cómo que te vienes? Gratis. Me vengo a jugar. No mames. Y... Ya después se fue otro pinche equipo de tres pesos y después ya se dedicó a ser comentarista deportivo. Chido, bitch. Pinche, muy muñoz, güey. Véanlo, no se lo puede perder. Vamos con el número tres. Horrible ¡Oh, perata. ¡Oh, horrible. No es horrible, pendejo, es hermoso. Es un papucho. Eres bien pinche hermoso. Tú retiras a los futbolistas. Chinga, nunca le voy, voy a estirar ritereando, güey. Te he tenido a muchos en activo que siguen rompiendo la madre. ¡Eson Álvarez! A ver, pendejo. Pero retiraste. No es cierto, güey Ese güey ya está rompiendo en Europa es ser uno de los más cabrones mexicanos que existe en Europa ¿Por qué? Porque se subió con el escorpión dorado Me raparon como cinco veces, güey <risa> Pinche cabeza de huevo que traía todos los días, güey ¿Te acuerdas? Córdoba están los, los tigres, pendejo. Pero ya le dio, ya le dio la... ¿Viste lo del fin de semana? No jade. No jade. Es que me estoy desviando del tema Pero vale la pena, güey ¿Se acuerdan? Acuer... Hijo de su pinche ¿Se acuerdan? Que el Córdoba eh, dijo esto. Es que Henry me dijo, güey, ya le llamaron la atención a este verga. Le digo, ¿a quién? O sea, Paco Villa, que está hablando de ti. Y pues no puede ser, porque güey, somos televis y la chingada. Y dije, pues a mí yo ni sabía, ni qué pedo. <risa> y después Paco Villa dijo esto: regañaron por decirle pecho frío a mi amigo íntimo! ¡Fíjate que es cordobita de mi corazón! Es Dios. completamente una mentira, es una mentira. Eh, que me hayan regañado jamás en mi carrera, 26 años eh, trabajando para Televisa con por ahí un par de años que me fui a Univision 26 años jamás alguien ha levantado el teléfono, me ha mandado un texto, me ha mandado llamar por algo que he dicho de la América y después en Twitter salió esto este fin de semana, entonces no mames. todos empezaron ahí a trollear y por si hubiera dudas, Enrique Bermúdez mi perrito de mi corazón, también puso el copy paste wey y ahora el tiempo le da la razón a Córdoba No pinches mames Es que güey Se me chispo tío Ni pedo cabrón Más rápido cae un pinche Siempre las cosas caen por su pinche propio peso güey Y obviamente también el, el Bermúdez y el Paco Villa Lo pusieron de copy paste Para que fuera todavía más evidente Que no era su opinión Que sincero no era No sé El punto es que seguramente Córdoba y el Henry Se están cagando de risa en su casa Esa es otra historia Pero se los quería decir Para que tuviera un poco de actualidad No ah. Igual y lo regañaron por mentiroso Igual y lo regañaron por mentirosos Igual y Lo regañaron por mentiroso ¡Ah! <risa> <por mentirosos! risa> Bueno, les estaba hablando de Oribe Peralta Ya se retiró, sí, ya se retiró 5.1 millones de visitas El pinche Oribe que le dio a México Su única medalla de oro en la pinche vida Llega entonces el centro Ramón, Y un chingo de pinches malagradecidos de mierda todas se atrevieron a tirarle mierda. El punto es que estuvo muy cagado, se puso la máscara y se enfrentó contra los pinches troles. Minas de Oribe Peralta! ¡Ah! <risa> y también le hizo cara al amor. <risa> Lo tuviera de frente, ¿qué le diría? Hijo, pues un saludote grandotote. ¿Le daría un beso en la boca? Eh, no, no. <risa> es que Pero se. Me que es... hay que sí le beso las patas, chico. A huevo, pues adivine que mire. ¡Sí! <risa> Ahora pásenle a besar las patas. Sí, ¿por qué se va a hacer? Eso, chingada. ¿Qué es eso? Gracias. No mames, sí. Sí, deja subirse con el escorpión dorado, güey. Hasta besos en las patas te dan y todo el pedo. ¡Ay, qué asco! Y vamos con el número 2 con medalla de plata. ¿Quién está? Luis Roberto Aves. ¿Quién? GGG. Ve, güey. Ahí está, pendejo. No que yo los hecho a perder. Bueno, en, reali en realidad. En realidad, después salió el escándalo, ¿verdad? Que, que, se haga, que, que se la saque, que se la saque. Disculpa, mensaje, no fue mi intención, güey pero, pero sí, güey, yo, yo estoy muy cabrón Y es parte de los precios de la fama Porque una vez que estás en el mundo Y bajo el cobijo del escorpión dorado Te vuelves famoso Por alguna circunstancia, no precisamente este, Que tú estés de acuerdo Pero de que te vuelves famoso, te vuelves famoso Campeón, campeón <risa> bueno, la neta me gustó tu actitud, pero mejor muere. Pero otra <risa> vez eh, mi compadre, sangriño de nacimiento. 6.1 millones de visitas del pinche sague y tú no lo has visto, pendejo. Búscale chinga, cabrón, porque si está muy cagado. Pinche sague es a toda madre, me cae de huevos, güey. Y ahí está, ahí se, se ve su buen pedez. Es de los güeyes más buen pedo del pinche fútbol que puede uno conocer. la neta, o sea, estoy a punto de. De tener una, una convulsión. Ah, yo pensé que iba a una erección. ¿no? Eh, también, puede eh, ser, todo. Lástima que se junten con, con pinches piojosos este, como el Martinoli y el García. No, mami. También hay un video con Martinoli y García. Ese güey no entró en el top 10. No entré en el top 10. Ni tampoco Edson, ni tampoco gordo. Pero tenemos un, que tenemos un, un chingo, tenemos un chingo. ¿Me, ca me cae que eres de americanista? Ni madres, ni mi madres. Mira, hasta te salió así con. Del fondo del alma. Estás queriendo sacar ese lado. Jamás, cabrón. Que, y ¿cómo aparte. No? En todos, los, en todos los videos del YouTube, no sé si sepas que, que no se pierda la bonita tradición de decir que chingue su madre en la América. No. Y el número uno, a que me le están reventando ahora en Monterrey. Sí, les gusta o no les gusta, les cuadre o no les cuadre. El pinche Miguel Herrera es un pinche padre en visitas. Y el que lo niegue, que chingue a su madre. ¿Cuántos años? 6.2 millones de visitas. El piojo Herrera, no mames, pinche piojo, güey. Ese güey también es de huevo. Lo que decía allá en, en pinche. Rocia de mi corazón y después lo, lo echamos desmadre de aquí y bueno estuvo ahí en, el, en la mierdica y después ahora se fue con los tijareres. y puta le está yendo cabrón pinche <ríe> guiña cagando la pendejo no mames el punto es que, sí, este exfutbolista, ahora entrenador, el único entrenador de hecho que ha estado con el Escorpión Dorado, ¿verdad? Todos los demás son comentaristas o futbolistas en activo. O ninis como Luis Hernández. Este... <risa> también hay videos de Luis Hernández, pero ese tampoco entró en el top 10. Recuerden, recuérdanos cómo ahí era. Ah, mira, que La cara. gente lo va a decir. No, Ay. no es Luis Hernández. Oye, me cae de madre que así tenía la greña, cara. <risa> el punto es que ahí está también el pinche piojo de mi corazón, ¿verdad? Para que lo vean. Bueno, ¿Quién ha sido el mejor técnico de la selección mexicana? Dice güey. playeras. Ah, cáñete, cáñete. <risas> Esos son los cinco videos más vistos de futbolistas de escorpión al volante. Para que se los chinguen. Y además les comenté de varios más que existen por ahí. Para que los busquen bien. Ahí está también el de, El pinche Osvaldo Sánchez, güey. Eh. Y hizo una pausa y se, la garganta se le cerró. y Dice, me siento bien orgulloso de ti. Ajá. Te veo en la televisión, te veo en espectaculares, en revistas, en todos lados, güey. Este es el mundial que te ha costado uno tener. No dejes que nadie ni nada te robe tu mundial. Así me dijo mi papá, El que hicimos con el Kiki Fonseca. Pero vea, los Pumas, ¿cómo te van? ¡Chica tu madre, Kiki! El del pinche Chagui Martínez. ¡Ve! Que por fin Y tengo entendido que incluso tú eres el talismán de la suerte no, no, no, Para que Cruz Azul haya sido campeón por fin <risa> Ustedes búsquenle, Pero ya les di un chingo de opciones culeros En este pinche año mundialista güey Así que no se pinche pueden quejar Soy los escorpión dorado Espero que les haya gustado este pinche top 5 Ustedes díganme De todos estos De los que están incluidos en el top 5 Y de los demás ¿Cuál es tu pinche favorito del mundo mundial? Síganme en las redes sociales Y recuerden que siempre hay que gritar. no los duche!